Gracias por el comercial, Javier. Yo tengo que decir nuevamente que, pues, es que lean. Yo como viejo profesor quiero que lean. y Es muy legítimo leer de la biblioteca. O sea, el que quiere, el que tiene dinero puede comprarse el libro, lo es más cómodo, pero el que, quiere, el que no lo puede comprar. Y y eso está muy bien desde eh, mi punto de vista también. Y también hay una versión electrónica que más barata, hay una, hay una mexicana, y bueno, muchas historias. Eh, yo voy a hablar ahora sobre todo lo que ha dicho Sonia eh, desde el punto de vista ideal o de las ideas. Yo voy a tratar de trasladarlo a la práctica y explicar qué hubo detrás de todo esto, desde el punto de vista de los desarrollos históricos, políticos, demográficos, etcétera, etcétera, y, e intentar hacer una relación causa-efecto. Pero voy a usar la ley de Thomson, ¿te recuerdas? para decir qué voy a tratar de argumentar, o sea, cuál es mi argumento central. Y tengo dos argumentos centrales que voy a tratar de probar entre la clase de hoy, la de mañana y la de pasado mañana, y son los siguientes. El primero es sobre narrativas y realidades. Yo no sé si ustedes eh, usan o utilizan aquí en España el término narrativas o narrativas políticas, pero me imagino que sí. Tiene mucho que ver con la posmodernidad, con las teorías posmodernas. Tiene mu mucho que ver tiene mucho que ver con eh, el hecho de que hay contenidos ideológicos políticos en la manera de presentar hechos o procesos, etc. Y yo les diré que en el caso del de establecimiento del Estado de Israel como un Estado soberano hace 70 años, y los desarrollos políticos históricos posteriores al establecimiento, las narrativas son sumamente fuertes. Y no son solamente sumamente fuertes, son sumamente contradictorias. Si ustedes leen una historia de Israel escrita aún por académicos israelíes, van a tener una visión en un par de direcciones bastante certeras. Si leen la misma historia escrita por palestinos o por anti-israelíes en otros lugares del mundo, o por historiadores revisionistas israelíes. Como el Lampapé, por ejemplo, y otros, van a tener sobre los mismos hechos algo completamente distinto. Ahora, nosotros, yo para explicar esto siempre contaba un antiguo chiste judío, que era que en las pequeñas comunidades, en las aldeas judías, la, los judíos muy perseguidos por el antisemitismo oficial del Imperio Ruso, etcétera, etcétera, especialmente en el Imperio Ruso, no recurrían. Al juez eh, del lugar no recurrían a la policía. Los problemas que tenían entre ellos eran resueltos por el rabino. El rabino era el jefe de la comunidad, se dirigían al rabino y el rabino dictaminaba. Y todos, en base a la sapiencia del rabino, actuaban acorde. O sea, podía imponer multas, podía hacer muchas cosas desde el punto de vista judicial. Entonces llegan dos judíos donde el rabino, y el rabino le dice al primero que pase a su oficina y escucha el argumento de esta persona, que le cuenta con mucha vehemencia, le dice, mire rabino, ¿por qué esto, esto, esto? esto? Entonces dice, qué historia. Y dice, ¿y qué dice el rabino? Y dice, bueno, está claro que tiene razón. Luego, sale el primero, viene el contrincante, la persona que tiene una causa contra este y le cuenta con la misma vehemencia lo contrario al Rabino. Y al final le pregunta, ¿y el Rabino qué dice? Y dice, bueno, está clarísimo, tienes razón. Entonces cuando sale el segundo, la mujer del Rabino que estaba parada detrás de él, le dice, Moishe, ¿tú estás loco? Entró el primero, te contó una historia, le dijiste que tiene razón. Entró el segundo, te contó exactamente lo contrario, y le dijiste que tiene razón, y el rabino la mira y le dice, ¿sabes qué rica? Tú también tienes razón. O sea, la narrativa es algo que más que expresar una realidad, expresa un punto de vista, y generalmente el punto de vista tiene una fuerte carga ideológica. Cuando yo eh, me puse a escribir este libro y a mirar las la fuentes serias, dije, bueno, mi tarea es, bueno, yo soy ciudadano israelí, etcétera, etcétera, pero de cualquier manera, profesionalmente lo que yo tengo que hacer es tratar de ser ecuánime, objetivo, en lo posible. No existe aún en la ciencia lo totalmente objetivo, no existe, pero hay que intentar ser lo más objetivo posible. Y esta es una de las hipótesis del trabajo, el problema de la narrativa frente a la realidad de los hechos y cómo se utiliza la narrativa para guiar poblaciones desde el punto de vista político en todo tipo de direcciones, especialmente en sociedades democráticas, pero esto es válido también para sociedades no democráticas. La segunda hipótesis es que hay una explicación clarísima de toda esta trayectoria que eh, nos ha eh, narrado antes eh, Sonia y que culmina con el establecimiento del Estado de Israel y los 70 años subsiguientes. Y es que pese a las dificultades, y ella habló solamente de dificultades, no sé si se dieron cuenta, no, no habló de nada ni milagroso, ni positivo, ni, ni nada que produjera algún resultado feliz hasta el momento. Pese a las dificultades, hay un secreto a voces sobre la razón por la cual el Estado de Israel se establece y sobrevive en un medio ambiente, diría yo, hostil. Y la razón es la modernidad. La sociedad israelí desde estos señores que idearon ideas modernas hasta el día de hoy, está basada en la modernidad. Y créanme que, y esto yo creo que lo puedo probar en cualquier caso histórico que se presente, cuando hay un conflicto entre una sociedad moderna organizada y una sociedad Tradicional, especialmente si la tra sociedad tradicional es desorganizada, la tradicional no tiene ninguna chance de sobreponerse sobre la sociedad moderna organizada. Las sociedades modernas organizadas tienen una capacidad de sacar adelante sus propios proyectos que es absolutamente desproporcional a su tamaño demográfico, a su tamaño económico, a su tamaño militar, a su tamaño político o a lo que sea. Y esto está demostrado claramente, eh, más que en ningún otro caso, en el caso de Israel. Ahora, ¿cómo le explicamos todo esto a este público que ha escuchado la parte de la idea? Y ahora viene la práctica. La idea del sionismo, al principio, no tenía buenas perspectivas de realizarse. Primero, porque el llamado mundo judío... No es un mundo, o sea, es un grupo o grupos, diversos grupos humanos que tienen una relación entre ellos que es más histórica, tradicional y de contenidos religiosos que cualquier otra cosa. Pero más es que en el mundo judío o menos. Es en todo el mundo, o sea, este es un grupo humano muy disperso por el planeta. O sea, hay judíos también en la época cuando nace el sionismo, desde Australia hasta Chile, en todo el mundo. En China hay judíos, en la India hay judíos, ¿dónde dirán ustedes? Hay judíos, judíos que viven en distintos eh, estamentos de desarrollo social, económico, intelectual, político, educativo, son mucho más distintos de los que son comunes. Eso ya no auguraba bien, porque aquí la idea del sionismo... Es el Movimiento de Liberación Nacional del Pueblo Judío. Y fíjense que yo, a propósito, utilizo la definición precisa. Pueblo. Ahora, yo no sé qué entienden ustedes por pueblo, pero a mí cuando me dicen pueblo, a mí eh, políticamente lo que me suena, pueblo populismo O sea, cuando alguien quiere no definir algo, la, el mejor término para usar es pueblo. Miran Pueblo, ¿Qué, ¿qué contiene pueblo? Nadie sabe, ¿qué contiene o contiene todo, no contiene nada? Es un término sumamente flexible. ¿Ya? Estaba claro para los padres del sionismo que el sionismo no se trataba. De una nación, sino iba a ser un movimiento de liberación nacional. O sea, la nación iba a ser construida. Y esto es una cosa muy importante que hay que tener en cuenta desde el punto de vista teórico. Y es que no es que había una nación determinada. Tú eh, citaste a Vicentauris y los franceses. Yo hubiera citado a Asterix y Omenix. Para mí son más claros que Vicentauris. Bueno, aquí creo que nos respuestas más a hacer que a mí Pero lo que quería, eh, a lo que quería ir yo con esto es que, bueno, aquí no había ni un idioma común claro, ni una historia común clara, ni un componente biológico común claro, o sea, había muy poco en común, había un pasado, y sobre el pasado cada uno tenía su propiedad. Y aquí había otro problema. Es verdad que en el siglo XIX se escriben algunas historias, o las primeras grandes historias de los judíos. Gretz escribe Dubnov, luego escribe y algunos otros, pero básicamente también sobre eso había más ignorancia que conocimiento. Por ejemplo, si venían donde Gretz y le decían, fíjate que hay una comunidad judía en Kaifeng en China, tenía la mínima idea no se le podía ocurrir cómo los judíos podían tener una sinagoga en forma de pagoda o sea, Esto no cuadraba. Y esto era el, era el punto definitorio básico, la diversidad, no la unicidad. Y de esto hacer una nación y luego un Estado es muy complicado. Y hay una carrera, porque teóricamente, conceptualmente, la nación tiene que venir antes del Estado, pero y, Básicamente, en el caso israelí, la nación se construyó mayormente después del Estado y por el Estado, y no antes del Estado. Lo que habían antes del Estado, más que todo, eran ideas. Pero, junto con las ideas, había otro elemento muy, muy fuerte, que era la modernidad del modelo. La modernidad europea Occidental, el Estado-Nación es una cuestión que tiene que ver con la Revolución Francesa, y no tiene que ver, o sea, la Revolución Francesa no tiene nada que ver ni siquiera en Rusia. En Rusia hubo intentos decembristas en el siglo XIX detrás de la ciudad de la Revolución Francesa, lo fusilaron a todos, hasta el último. O sea, Rusia siguió siendo una autocracia hasta el día de la Revolución Rusa, de la primera del XVII. Luego, eh, <ríe> tenía todo esto que ver también... Con, eh, a ver, me perdí, ya. yo me fui por Rusia y iba en, otro, iba en otra dirección. Eh, tenía que ver esto con que, bueno, la mayoría de los judíos del mundo no vivían ni en Francia, ni en los países que tenían el nivel de desarrollo de Francia. Entonces, ¿por qué iban a plegarse a esto, no iban a plegarse a esto? Sonia, entre muchas ideas, dijo un dato básico. Cuando se trató de inmigración, cuando fue la gran ola migratoria judía de la zona de demarcación del Imperio Ruso, establecida por Catalina II al fin del siglo XVIII, del occidente del Imperio Ruso, se movieron 3 millones de judíos en dirección a Estados Unidos. El ideal era Estados Unidos. 30.000 fueron a Palestina, Pese a que los sionistas, los directores del movimiento sionista, eran muy activistas, aunque estaban muy divididos entre ellos. O sea, no había una dirección única y clara. En toda la historia del sionismo hay terribles debates, terribles peleas de los unos contra los otros. Ella mencionó el revisionismo, Zeb Jabotinsky, que desde el principio se opuso a la corriente central, que era más socialista. Que nacionalista y luego están los movimientos religiosos dentro del sionismo y antisionistas dentro del pueblo judío que, y todo esto cuaja al, alrededor de fines del siglo XIX principios del siglo XX 1897 es el primer congreso sionista mundial se establece la organización esto es muy importante, una institución moderna, establecen tú lo hiciste previo, una organización internacional de judíos a las cual podían asociarse judíos de todo el mundo. Pero había organizaciones judías internacionales más importantes en aquella época del sionismo, por ejemplo, el PUN, que era el movimiento socialista judío que hablaba en Yiddish y que hablaba de liberar a los judíos a través de revoluciones socialistas en el este de Europa. O sea, no era la única. Y está el sionismo que sale a hacer su camino. El sionismo recibe apoyo de ciertos grupos financieros importantes internacionales, pero aquí empieza, como dicen, a cavar su propia tumba, si quieren ustedes, porque los varones financieros judíos internacionales no eran sionistas. La familia Rochil, que tenía ramas en toda Europa, no solo en Francia, había Rochil en Inglaterra, en Italia, en Austria, en Alemania... Todos lados eran dueños de los bancos privados más grandes del mundo en aquel momento. No eran sionistas, ellos nunca eh, pretendieron, por ejemplo, establecerse en Palestina, por ejemplo, venir a cultivar la tierra. Que otro no, ellos no, no estaban, iban en otra onda. Pero ellos estaban muy preocupados. Ellos, cuando digo ellos, no, no solo los Rothschild y Schwarburg, habían familias de banqueros judíos en lugares del mundo que eran la minoría pequeñísima del pueblo judío. La mayoría eran judíos poblísimos que vivían en Europa Oriental, poblísimos. Eh, ellos querían resolver el problema del antisemitismo y la, la cuestión de Breisach que mencionaste tú es muy simple. La pregunta que Hersel se hace a sí mismo después de haber escrito el Estado judío. Él ya lo había escrito. Se hace la pregunta, cuando está en Francia, de corresponsal de la Freie Presse de Viena, él eh, dice, si esto sucede en la cuna de la revolución francesa, en la cuna de las libertades políticas modernas, ¿qué destino espera a los judíos que viven bajo la autocracia del imperio ruso, que son la mayoría de los judíos del mundo en aquel momento? no se pregunta sobre los judíos de origen oriental. Porque la mayoría, a principios del siglo XX, la mayoría de los judíos del mundo eran ashkenazíes, eran, digamos, un 90% de la población judía del mundo y la mayoría de los ashkenazíes estaban allá, en la parte occidental del imperio ruso. La Ocrana, okrana, la policía política zarista, imperial, utilizaba el antisemitismo como un deflector de problemas políticos del imperio ruso. Había un problema, problema guerra con Japón, derrota militar terrible, o la antisemita en la parte occidental del imperio. Ya se olvidan de lo que pasa en el lejano oriente con los ejércitos rusos, la mala administración, malos oficiales, corrupción, de estrenamientos, todo se olvida porque los judíos que están en el occidente son los culpables de que los japoneses ganen la guerra, y ahí llega el poblón, los grandes poblones de 1905 que precedieron a la primera revolución rusa. Eh, yo no sé cómo explicar el movimiento masivo. Para mí fue una huida, o sea empezaron a levantar en una época de grandes migraciones porque habían grandes migraciones de muchos países, por el mismo motivo básico en todos, que era la pobreza o sea, los suecos se iban de Suecia porque se morían de hambre los alemanes iban de Alemania porque se morían de hambre y en Rusia también se iban no solo se fueron los judíos, se fueron muchísimos ucranianos, rusos polacos, de todo, y todo el mundo iba al a el Dorado el Dorado era Estados Unidos y los judíos hicieron lo mismo que hicieron los otros, pero tenían otro motivo más, y era el antisemitismo, y era que en su sociedad original no podían integrarse, porque no los dejaban, y en Estados Unidos era una sociedad abierta en la cual cada uno podía hacer más o menos lo que quisiera dentro de un marco legal bastante corrupto en aquella época, pero un marco legal funcionante. Que eso en... no había, pero había muchísimas más arbitrariedades. Entonces, entre todas las múltiples ideas que surgen, surge un grupo en eh, la ciudad de Kharkov, en Rusia, que dicen que la, la idea básica, y lo piensan por motivos, una mezcla de motivos religiosos, con motivos nacionales, con motivos sociales, es que hay que volver a la Tierra Santa, pero en términos modernos porque los judíos siempre volvieron a la Tierra Santa como peregrinos a través de toda su historia. Como venían peregrinos cristianos, llegaban peregrinos judíos. Y hecho es que había una comunidad, una pequeña comunidad judía en la Palestina Otomana, que era pobrísima y que vivía de donaciones de judíos que estaban fuera de, fuera de ese lugar. O sea que llegaban, tenían una costumbre que enviaban enviados, que llegaban a las comunidades y le decían para mantener viva la llama de los judíos en la Tierra Santa necesitamos donaciones porque hacemos lo que el judío en términos religiosos debe hacer, que si es capaz tiene que estudiar el, las escrituras sagradas. O sea, tiene que estudiar la Torá, el Pentateuco, tiene que estudiar la Biblia Judía, el Antiguo Testamento entero, y luego los productos medievales de la cultura judía, el Talmud, etcétera, etcétera. Entonces venían, pedían donaciones, recibían donaciones y con ello vivían. Y llegan estos nuevos grupos de judíos, que nuevamente, otra narrativa que es, y es real de que no había judíos eh, agricultores... Habían judíos agricultores y habían judíos que eh, ejercían una serie de profesiones alrededor de la agricultura y son estos judíos los cuales movilizados y guiados por sus intelectuales, lo que Gramsci llamaría intelectuales orgánicos, que eran sus estudiantes, la gente que iba a la universidad y que empiezan a despertar con estas ideas, dicen bueno, ahora volveremos a la Tierra Santa y colonizaremos. ¿Qué dicen los otomanos? Niet, no, qué Tierra Santa. Ah, bueno, pero si ustedes van a invertir y traen dinero, ahí entra Rothschild, Hirsch, etcétera, etcétera, si van a invertir y traen dinero en esta provincia perdida del Imperio Otomano que era entre lo más subdesarrollado que había en el Imperio Otomano, o sea que no producían nada, estaban todos al borde del hambre, no solo los judíos, los árabes también, y había una administración otomana que costaba dinero, bueno, si van a traer, ya veremos, y hay todo un proceso de compra de tierras a través de estas familias ricas europeas, y comienza un nuevo estilo de colonización agrícola peligrosísimo. Peligrosísimo para la zona. ¿Por qué? Porque implantan métodos modernos europeos de cultivo de tierras. Y frente a la metodología moderna europea de aquella época, el campesinado árabe no tiene defensa. No tiene cómo defenderse en la competencia con quien trae maquinaria, con quien trae remedios contra la malaria, quinina. Es una cosa re simple. Que la gente no se te muera de malaria porque están cultivando al lado de los pantanos, entonces no se pueden acercar a los pantanos, entonces pierden muchísima tierra cultivable donde hay agua, etcétera, etcétera. Ya, porque traen, eh, empiezan a traer los eh, primitivos tractores, eh, estas cuestiones a vapor, etcétera, etcétera, y empiezan a traer lo principal, que son organización moderna de las comunidades e instituciones. Y el desarrollo de la organización moderna y de las instituciones son la base de Israel. Ahora, otra narrativa, los inventos. En eh, nuestra visión en Israel lo que se cuenta es Ben Yehuda, el gran innovador. No, Ben Yehuda hizo lo que hicieron los nacionalistas en todos los movimientos nacionales europeos que fue recrear el idioma ancestral en términos modernos. El antecedente más claro, el gaélico en Irlanda. Otro antecedente claro, el griego moderno en Grecia. Todos los movimientos nacionales del siglo XIX. Otro, el italiano, que es el dialecto fiorentino, básicamente. O sea, esto había sucedido y en esto no había ninguna novedad. La novedad era que todo esto se combinaba con un mito histórico, si quieren ustedes, diferente o diferente en su scope, en, su, en, la, en la panorámica de su visión. ¿Y qué, cuál era el mito histórico? Era el mito histórico del Antiguo Testamento, en cuyo centro se encuentra la figura del rey David y el reino de Israel, el reino unificado mil años antes de Cristo. Que a propósito, yo soy un gran lector de mis eh, colegas arqueólogos y evidencias arqueológicas sobre este reino no hay. Nadie sabe exactamente si fue un gran reino, o un pequeño reino. Lo que sabemos es lo que dice el texto bíblico. Y el texto bíblico en sí se contradice en algunos lugares, pero el problema con el texto bíblico es que fue escrito fue tra traducido de tradición oral a tradición escrita en el siglo VII a.C. O sea, es un texto que durante cientos de años es transmitido oralmente hasta que viene escrito. Y, naturalmente, cuando un texto viene escrito, es escrito de acuerdo a los intereses políticos de ese momento. Y no los voy a enviar a leer de nuevo la historia bíblica que pasa en el siglo VII, pero hay un reino de Judea, el reino grande de Israel, el del norte, ya no existe. El reino de Judea es muy chico, muy débil, y tiene que justificar, necesita una justificación histórico-religiosa de su existencia, la casa, la dinastía davídica, la dinastía del rey David. Y ahí está. Y eso lo han escrito eh, gente más sabia y mucho mejor que yo, Finkelstein y compañía, y está bastante claro. A ver, vamos a, a mostrar algunas... Eh. Ahora, fíjense en esto, el que alcance a leer y el que no, no. En 1918, 1918 estamos hablando ya de casi 40 años de migración judía continua. Los 30.000 que ella mencionó, que la mitad se fueron, que es la primera migración la que depende del financiamiento judío de las, eh, los grandes banqueros judíos europeos en aquella época especialmente los Rothschild que, que que instalan en ese territorio instalan lo que ellos saben hacer y que les parece propicio que son industrias vitivinícolas y en Israel realmente se produce buen vino no en aquella época hasta que producen buen vino tarda muchísimos años pero el costo del buen vino en Israel es como cinco veces el costo del buen vino en España así que bueno, pero era una idea que, como la Biblia, el vino aquí y allá, y en dos zonas de Israel se plantan vides, con tecnología moderna comienzan a producir vino, y luego no hay mucho lo que hacer con el vino, pero bueno, ya, tomárselo. Esa sería la idea. Pero fíjense ustedes en 1918. Estos son los árabes y estos son los judíos. La primera colonización eh, judía, a ver, dale otro más... Bueno, ahí tenemos, esto, esto es, digamos, la premodernidad. En Israel, con las peregrinaciones y todo lo que había, no había ni siquiera un puerto. La gente llegaba a Yafo y tenían que desembarcarlos en, eh, en barcas o entraban con camellos en el agua y les llevaban el equipaje. Era un, un lío negro, o sea, no funcionaba la cosa. Era como era el Imperio Otomano de aquella época, pero una parte muy, muy primitiva del imperio otomano. Y a través de estos llegaban, a través del puerto de Iafo, empezaron a llegar estos migrantes. Y lo que las agencias que ellos establecieron, los amantes de Sión y otros grupos, lo que hacían era comprar tierras de particulares árabes y tratar de consolidar un pequeño bloque en el cual se establecía una colonia judía. Ahora, si ustedes han leído historia del siglo XIX, saben que colonización en el siglo XIX es la palabra que usan los rusos con respecto a Siberia, los americanos con respecto al oeste de Estados Unidos, los latinoamericanos con respecto a toda Latinoamérica, y que las migraciones en ese momento en la tierra eran migraciones de colonización. O sea, la gente lograba salir de la pobreza a través de una migración a un lugar donde hubiera menos población y se pudiera progresar económicamente. Solo que aquí muchas posibilidades de progresar económicamente no habían porque la tierra era de muy mala calidad era y sigue siendo, hasta el día de hoy, de muy mala calidad. Entonces, ¿qué sucede? Hacía falta mucho financiamiento, el financiamiento llegaba de estas eh, fuentes financieras judías europeas y el proyecto tambaleaba hasta que comienza la institucionalización moderna. Porque ¿cuál es el, el resultado del Congreso Sionista Mundial no es los eh, discursos y las declaraciones y que vamos y bueno la profecía de Herzl dijo eh, si sí lo si sí lo querrán en 50 años esto será realidad y se equivocó por ocho meses a los 50 años estaba establecido el Estado de Israel de, del de, día del eh, primer eh, del discurso famoso en septiembre del 1897 donde él dice su profecía ¿Ya? Pero lo que sucede aquí es que el congreso sionista, en vez de dedicarse al cacareo, así se llama en Chile, no sé cómo se llama aquí, eso que los pollos, todos hablan así, ¿no? Eh, se dedicaron a hacer instituciones, fundaron un banco, y el banco se basó no en una persona rica ni en 16 personas ricas, sino en en que en todo lugar donde habían judíos llegaban los agentes sionistas y pedían colaboración porque para levantar el proyecto sionista, y ni siquiera para ustedes mismos, sino para ayudar a los que se fueron para allá para que establezcan algo. Establecieron instituciones de compra de tierras para poder establecer las colonias agrícolas. Ya había una escuela agrícola moderna, Mikve Israel, que había sido establecida 30 años antes, no voy a entrar en los detalles, y todo esto comienza lentamente a tomar cuerpo. ¿Cuál es la reacción de la población árabe? La. La en árabe significa no, rechazo. Váyanse de aquí, no los queremos. Una novedad, antisemitas, no, pues si los árabes son semitas igual que los judíos, o sea, no son antisemitas es la misma reacción que tuvo la población árabe frente a las colonias templarias, templarias alemanes, templarios modernos, que a mediados del siglo XIX vinieron y establecieron 12 colonias en la Tierra Santa, en la Palestina otomana, con la protección del Imperio Otomano, nuevamente por los mismos motivos, porque trajeron dinero, maquinaria, capital... Eh, hicieron eh, un movimiento económico muy interesante, le contribuyeron algo al, eh, al Imperio Otomano, que era lo que les interesaba en Estambul. La reacción de la población árabe local, al principio sonrisas, un poco de colaboración, aquí allá a ver qué podemos ganar de todo esto, les vendieron algunas tierras, cuando vieron que el proyecto empezaba a avanzar y empezaron a producir mucho desde el punto de vista agrícola, empezaron a atacarlos, primero para robarles y luego para expulsarlos. Y lo mismo exactamente sucedió con el sionismo. Esto, eh, tenemos documentos sobre esto, o sea, que yo lo diga no tiene ningún valor, pero si lo dice el señor eh, Halidi, que, era, que había sido el eh, alcalde de Jerusalén en la época otomana, a fines del siglo XIX, quien tiene un amigo en Francia, un rabino muy importante, el rabino Tzadok, que a la vez, el rabino Tzadok en Francia era amigo de Herzl, que había estado en el caso Dreyfus y había organizado el Congreso Sionista Mundial, Jalidi le escribe al rabino Zadok, dile a Herzl que la corten con esta cuestión del sionismo y la inmigración colonizadora porque esto va a llegar a mal puerto. Eso es 1899, esa carta. En 1905, el nacionalismo árabe, que mama mucho de los nacionalismos europeos, o sea, se alimenta, o sea, porque los jóvenes, los hijos de los ricos árabes, iban a estudiar a universidades de Europa y aprendieron que lo que era válido para el francés, era válido para el árabe también. ¿Por qué no? Estado-nación francés, entonces, ¿por qué no Estado-nación árabe? Whatever it means. Volvieron, un señor en Beirut, Najib Azuri, escribe un libro en francés, Le Reveille de la Nación Arabe. Y en ese libro especifica cómo se va a desarrollar el conflicto y que esto para él es un conflicto que no tiene resolución. O sea, en las élites árabes había en aquel momento una idea de que el conflicto se iba a desarrollar, iba a tornarse cada vez más violento y no se iba a resolver. En las élites judías sionistas, había quienes la pensaron de la misma manera y el principal, el primero, fue Ze'ev Jabotinsky. Y la teoría de Ze'ev Jabotinsky, el padre de los revisionistas, el eh, líder de, de lo que va a ser el Irgu, Etzel, Irgun Tzvahile Umi, la Organización Militar Nacional que luego va a ser liderada por Menachem Begin, que llegará después de muchos años a ser Primer Ministro de Israel, era muy simple los árabes se van a oponer, o sea, él decía lo mismo que decía Najib Azuri en la misma época, pero desde otro lado, decía, los árabes se van a oponer y la solución es un muro de hierro. ¿Le suena esto de los muros, verdad, Trump? Suena a Trump. No, él dijo, no, no, no, no un muro físico, un muro de hierro. Un muro de hierro es una gran fuerza defensiva que no permita que el proyecto sionista sea avasallado eh, por la parte árabe, sean ejércitos árabes, sea el, eh, la masa popular árabe o sea quien sea. Pero en el seno del sionismo, en la rama central del sionismo socialista, había una idea utópica, como hubo en muchos socialismos, que era la idea de que si se permitía la colonización judía en forma coordinada con la población árabe, esto resultaría en beneficio para todas las partes. O sea, los judíos encontrarían su refugio en la Tierra Santa, el refugio contra la persecución y eventualmente establecerían su estado y el nivel de desarrollo de la parte árabe iría en paralelo al nivel de modernidad que la parte judía pudiera eh, introducir en Medio Oriente. Esta convicción duró más o menos, o sea, el golpe mortal que la, la terminó liquidando fue la, la gran revuelta palestina de 1936-39. En aquel momento, Ben Gurión, que ya es el líder de lo que va a ser el futuro Estado, se convence de que la teoría utópica de que el desarrollo judío en Medio Oriente, en Palestina, es para beneficio de los árabes también, no funciona y no va a funcionar. Y por ende, Ben Gurion, que era el enemigo número uno de Jabotinsky, adopta las políticas de Jabotinsky de otra manera, de una manera completamente diferente de, la, de cómo la pensaba Jabotinsky porque Jabotinsky era un liberal económico y ultranacionalista. Y Ben Gurion era nacionalista, pero en eh, términos económicos él era, creía en el colectivismo de alguna otra manera. Eh, ben Gurion es miembro de la segunda inmigración en israel las inmigraciones se llaman inmigraciones judías aliot Aliá significa ascenso por qué porque los judíos cuando peregrinaban ascendían a jerusalén que está en una de las partes más altas de israel por los caminos de la tierra santa ascendían hacia jerusalén hacia el monte sion y esto se tomó el término si quieren ustedes bíblico mítico de eh, ascender nuevamente a Sion para realizar el sionismo. Entonces, cada ola migratoria se llama Alia, que significa ascensión. La primera fue la financiada por Rothschild y, y sus eh, confreres. La segunda empieza a llegar en 1904 y es la migración de judíos mayormente socialistas, que cuando la intelectualidad judía en Rusia tiene que decidir por qué camino va a ir, si va a ir por el camino del Bund, que es el socialismo nacional judío en Yiddish, local, en Europa Oriental, o por el camino de los socialdemócratas rusos, mencheviques y bolcheviques, que son los que van a hacer la revolución rusa, o por su camino propio nacional, hebreo, tras el renacimiento de la lengua hebrea, que es veniuda, pero es una serie de escritores y un núcleo bastante educado en la elite del pueblo judío, deciden, nosotros vamos a irnos por el camino del sionismo. Aquí hay una discusión política en el seno del socialismo, si para realizar una revolución socialista hay que realizar primero una revolución nacional o no. Y esta gente creía que sí, que primero hay que establecer la nación en forma concreta, territorialmente en un lugar concreto y luego va a poder conseguirse justicia social, territorialmente, dije. Pa otra palabra problemática, en los primeros congresos sionistas no estaba claro que el lugar donde se va a establecer este Estado, que no tenía nombre, o sea, se hablaba de sionismo, pero no se sabía cómo se va a llamar, y se sabe que se va a llamar Estado de Israel solo el 14 de mayo de 1948, el día que se declara. Hasta ese día se peleaban cuál va a ser el nombre. Podía haber sido Sion, podía haber sido muchos nombres, de Tierra Santa, Yerushalayim, hay muchos nombres. Eh, entonces, territorialmente hubieron ofertas o se intentó ver otros... Eh, otras direcciones, una es en el Arish, en el norte de Sinai, que inmediatamente se dieron cuenta que no iba a funcionar, pese a que nivel desde el punto de vista poblacional era mucho más despoblada la zona del Arish, por ser muy desértica, que la Palestina otomana. Otra fue en Sirenaica, en el desierto de Libia. El, el, el proyecto cayó porque no había suficiente agua para mantener una población agrícola, aunque luego los italianos a mucho costo sí desarrollaron allá un proyecto colonizador después de la guerra italo eh, turca de 1911. Eh, otro, el más famoso, es Uganda. O sea, el imperio británico le ofrece al movimiento sionista una parcela territorial en el centro-este de África, que más que Uganda es en la Kenia actual, es entre Kenia y Uganda, pero esta oferta viene rechazada porque la mayoría de los sionistas que venían de Europa Oriental, que aunque eran personajes socialistas, laicos, su tradición cultural o su civilización, como intenté explicar antes, era que el pueblo judío viene de la Tierra Santa y que es Jerusalén y que... Si perdiese, si, me, si te olvidase Jerusalén perdería mi derecha y se pegaría mi lengua al cachete, etcétera, etcétera. Entonces, eh, la decisión final, en mediados de la primera década, es Palestina en Medio Oriente. Las negociaciones con los otomanos funcionan mal, pese a que Herzl iba y le ofreció dos veces una al primer ministro y una al sultán, asumir la deuda externa turca, que era la deuda externa otomana, que era tremenda y que estaba hundiendo al imperio otomano, no quisieron ellos. Y luego, lo, el otro factor que se sumó a esto y que realmente provocó problemas, fue eh, Jens Turcler. Eso conocen ustedes. Jens Turcler son los jóvenes turcos que hacen una revolución en el Imperio Otomano, en 1908, una revolución modernizadora, en la cual se habla de turquificar todo el Imperio. Porque el Imperio Turco, como el Ruso, estaba compuesto por muchísimos pueblos y el componente árabe era muy grande. Y el componente árabe, que ya empezaba a tener su propio nacionalismo, se encuentra con que los altos mandos de los ejércitos otomanos han decidido que van a turquificar a todo el mundo y que la idea del arabismo puede irse a las pailas, o sea, puede desaparecer desde el punto de vista de ellos. Entonces aquí hay una serie de desarrollos con los cuales se enfrenta la segunda inmigración que es la que empieza a venir en 1904 y que es la inmigración de los líderes y los intelectuales que van a dirigir y fundar al Estado de Israel y entre ellos el más importante, el más conocido, es David Ben Gurión. De repente por este... No sé, bueno, aquí, aquí están las primeras colonias agrícolas. Yo puse esa foto, por ejemplo, vuelve a la primera colonia agrícola. Miren la gente que fundó, no, atrás. Una, miren la gente que fundó Rejobot, que es una de las primeras colonias agrícolas. Miren cómo están vestidos. O sea, esto no tiene nada que ver, luego van a ver a los eh, pioneros, al nuevo tipo, al jaluts que vienen a... Miren este caballero, ¿ven? O sea, con la corbata, da igual como un eh, pequeño terrateniente se vestiría y trabajaría en Rusia en aquel momento. Luego llegan este segundo grupo, Ben Gurion, Isaac Ben Zvi, Israel Belkin, muchísima gente y un personaje muy importante, Arthur Rupin. Arthur Rupin es un doctor en sociología alemán que se adhiera al movimiento sionista y se traslada a vivir en esa, en esa tierra recóndita, y eh, él observa esto, este fenómeno, la colonia agrícola individual, donde cada persona tiene su pequeña parcela de tierra, y tiene que trabajarla, y tiene que de alguna manera insertarse en la economía local, y él dice una cosa muy simple, dice esto no va a funcionar, Olvídense, si este es el modelo colonizador, en la primera crisis económica van a quebrar todos estos agricultores y van a hacer las maletas y se van a ir a otro lado. Tenía razón Rupin. Rupin era muy inteligente. En el año 26 él funda el Departamento de Sociología de la Universidad Hebrea de Jerusalén, que ya existe en aquel momento y que es otra institución central en el proceso de construcción del país. Te, empezar a tener un estamento científico en Haifa, Instituto Tecnológico, en Jerusalén, la universidad hebrea, la primera gran universidad de este pueblo moderno, no de este pueblo de sionistas. Entonces, eh, la segunda alía toma muy en serio las palabras de Rupin, o el modelo de Rupin, y toma muy en serio a otro eh, precursor del Israel moderno, que se llama Aarón David Gordon. Aarón David Gordon era tolstoyano, y yo no sé si leyó o no leyó a Krochmal, pero sí leyó a Tolstoy, y conoció a Tolstoy. Y él tenía la idea fija de que la redención del pueblo pasa a través del duro trabajo agrícola. Y si trabajan 10 horas por día, mejor. Y si trabajan 12, mejor aún. Y si trabajan 16, mejor aún, porque eso iba a redimir. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el proyecto sionista adopta un modelo, y el modelo es, vamos a hacer lo contrario de lo que existe en la diáspora. Es un modelo utópico. ¿Qué caracteriza al judío de la diáspora a fin del siglo XIX? Generalmente son pequeños artesanos o comerciantes. Algunos, o muchos, se mueven alrededor de la agricultura pero hacen esos, eh, esos trabajos que están alrededor de la posesión de la tierra, porque en el imperio ruso la posesión de la tierra se había otorgado solo lo que se llama los nuevos territorios, que fueron conquistados en la época de Catarina, en dirección a Odessa, en dirección al mar muerto, el mar, el mar, muerto, mar negro, perdón. Eh, luego, eh, eran comerciantes o pequeños artesanos, eran religiosos, tal como lo mostraste, tú en las fotos, o sea, no eran los modernos que aparecen luego en Estados Unidos, y eran víctimas de pogroms, eran víctimas, víctimas de una violencia muy exacerbada que muchas veces cobraba la vida humana, muchas otras veces les costaba la casa porque se la incendiaban, si tenían algún animal eh, que criaban o alguna vaca o lo, lo que tuvieran, una cabra, los mataban o se los robaban, o sea, quedaban re mal después de cada pogrom. Entonces, el otro punto del idealismo sionista era que el pionero sionista va a ser combatiente, no va a ser el judío de la diáspora que se deja pegar en el, o matar en el pogrom, sino que va a ser soldado, va a ser agricultor, soldado, va a ser secular. ¿Y cuál era el otro punto? ¿Agricultor, soldado, secular? Bueno, creo que con esto sí. ya más o menos. Eh, Lo que sí, Mario, es verdad sí. que esta idea también de crear esta autodefensa de sí. las comunidades. Sí, eso viene de Rusia. Sí, sí, sí. Viene de Rusia y fue ya Botinsky el rey Sí, de que pero que... yo los vacuné porque yo les dije que hay narrativas. La narrativa sionista dice, nosotros vamos a crear al nuevo hombre de la revolución sionista, y hablan en términos revolucionarios, y dice, el nuevo hombre va a ser una persona secular, va a ser un agricultor, un trabajador de la tierra, y va a ser un combatiente, en contraposición al comerciante o pequeño artesano, religioso y víctima. Digamos, esa es la dicotomía que hacen. Por supuesto, yo en mi libro lo escribí muy claramente, Toda esta idea viene de la autodefensa judía que se organiza desde el primer pogrom, hay un pogrom, hay autodefensa. Los jóvenes estudiantes son los líderes intelectuales, lo que se llama los judíos fuertes, son eh, la mano de obra militar, si quieren ustedes, poco militar en Europa Oriental, pero son los carretoneros judíos, los estibadores judíos, los herreros judíos si hay agricultores judíos, son gente fuerte que salen a defender a las poblaciones cuando hay un pogrón, cuando llega la masa agitada y viene a matar a los judíos. Eh, entonces, ya, jornada puertas abiertas, ya, entremos. Entonces, eh, lo que yo les estoy diciendo es que aquí ya hay una visión no solo revolucionaria en el sentido de cambiar, el tipo de ciudadanía, sino que hay una visión revolucionaria económico-social. ¿Y cuál es el producto central de esta visión? El producto central se llama kibbutz. Kibbutz significa en hebreo colectivo. Esto es lo que Ah, bueno, esto es ahí el palmaje, ve, eso, ahí bueno. Ahí se ve la síntesis entre ¿Qué? cultura y defensa. Y la espada, claro. Eso es Vamos a llegar al Palmar también. No creo que hoy, pero en algún momento vamos a llegar. Entonces, ¿qué sucede? Que en 1909 hacen un experimento. Y el experimento del kibbutz es una sociedad que, ¿para qué la voy a definir en todos sus detalles? Pero es una sociedad comunista mucho más allá de todo lo que hubo en la Unión Soviética, en la China Popular o todos los experimentos del comunismo posteriores en qué sentido no hay propiedad privada de los kibutzim? no hay. Y no solo que no hay propiedad privada, los niños no son, aquí tienes, de Gania, el primer kibutz en 1909, esto es en 1911, cuando ya habían progresado un poco, ya estaban un poco mejor, imagínense cómo estaban al principio. Esto es al sur del lago Tiberíades, una zona nuevamente semipantanosa, pero ellos sabían hacer agricultura, canalizar, se arreglaron. Eh, los niños eran propiedad de todo el kibbutz, sí tenían padre y madre y podían ir a visitar a sus padres y a sus madres durante alguna hora del día, en general a la tarde, cuando todos terminaban de trabajar en el marco de la religión del trabajo, porque trabajaban, yo no les puedo explicar cómo, esta gente, eh, pero los niños se educaban en casas comunales y eso tenía un destino, tenía una meta y era comprometer al individuo con el colectivo, o sea que el colectivo, que el grupo, que la sociedad, que el proyecto sionista fuera la meta más importante de su vida. Y lo sacaron adelante, empezaron a crear kibbutzim y empezaron a crear kibbutzim no solo por la idea de cambiar la sociedad, sino porque los kibbutzim eran colocados en los lugares más peligrosos donde había más resistencia de la población local contra la presencia de estos colonizadores eh, modernos, sionistas o como quiera llamárseles. Y así de alguna u otra manera, yo estoy dando saltos increíbles, llegamos a la Primera Guerra Mundial. Y la Primera Guerra Mundial... Sucede una cosa muy extraña y lo voy a... Ahí están los otomanos. Lo voy a sintetizar a través de tres personas cuyos nombres espero que alguno de ustedes haya escuchado. David ben Gurión, Yitzhak ben Zvi y Moshe Sharet. David ben Gurión fue, el, primer, fue el, el fundador del Estado de Israel, si quieren o ser el primer primer ministro de Israel y primer ministro desde 1948 hasta 1963 con un intervalo de un año y medio. Itzhak Ben Zvi fue el segundo presidente del Estado de Israel. Israel no es un país presidencial, o sea, el presidente es como la reina Inglaterra, sirve para las ceremonias, pero teóricamente es el jefe del estado. O sea, teóricamente es el que llama al líder de, como la reina Inglaterra, al líder del mayor partido político a formar el próximo gobierno. O el rey de España, me imagino que tiene esa función también. Eh, y Moshe Sharet, que es el segundo primer ministro de Israel, cuando Ben Gurion no fue primer ministro en los años 50, Moshe Sharet lo reemplazó. Estos tres jóvenes de la segunda inmigración, en 1914, estaban en Istambul. ¿Por qué estaban en Istambul? Porque el centro del Imperio Otomano era Istambul y porque ellos, habiendo sido pioneros, o sea, combatientes, agricultores, seculares, Querían dedicarse a la política y los jóvenes turcos habían establecido una, una suerte de parlamento y para dedicarse a la política había que instruirse un poco y están inscritos los tres en la Escuela de Leyes de la Universidad de Istambul. Y lo interesante es qué pasó con cada uno. Moshe Sharet fue reclutado al ejército otomano como oficial de inteligencia. Eh, un tipo educado, lo llevaron al ejército otomano. David Ben-Gurion y Itzhak ben Zvi, los tres eran líderes sionistas, pero estos dos, los otomanos, los expulsaron a Egipto. Egipto estaba en aquel momento bajo control británico. Los expulsaron a Egipto, ¿por qué? Porque eran sionistas y estaban contra el otomanismo. Estos dos de Egipto se fueron a Estados Unidos, a Inglaterra, y se integraron en la legión judía, que es una formación de varios batallones de judíos reclutados en Inglaterra y Canadá que lucharon junto con el ejército británico en la Primera Guerra Mundial en el Medio Oriente, en Sinai y luego dentro de la Palestina Británica y también en Transjordania. Otro de los eh, reclutados por la legión eh, judía, voluntarios naturalmente, era eh, Zev Jabotinsky, Vladimir Jabotinsky, que venía del ultranacionalismo, él terminó su carrera militar después de la Primera Guerra Mundial con el grado de teniente, con una medalla al valor que le otorgaron los británicos por una de las batallas en Transjordania. Acá hay otra idea, ya, y es que hay una fuerza armada judía que tiene mucho que ver con el proyecto sionista, porque ellos... Eh, combaten a lo largo de esta campaña británica con el general Allenby, que ocupa la Palestina Otomana y que al final de la Primera Guerra Mundial, ellos llegan Meguido, es la última batalla, pero llegan casi hasta Damasco, digamos. Una idea, fuerza militar judía, aquí la observación de Sonia. En 1907, un grupo de gente que participaba en la autodefensa en Rusia contra los pogromos, deciden que están cansados y se van a vivir como sionistas a Palestina otomana. Y ellos forman una asociación que se llama Bargiora. Bargiora es un nombre bíblico y no importa, es una asociación de autodefensa igual que las de Rusia, pero en Palestina otomana. Bargiora, al cabo de un año y medio, se disuelve y se funda otra asociación que se va a llamar Ashomer. Ashomer es un contingente de guardias armados que van vestidos como los árabes, porque el, la vestimenta árabe con la Café es más, más adapta al clima del Medio Oriente que la vestimenta rusa con los gorros de piel y todas esas cuestiones que usaban. Y ellos se dedican a defender las colonias judías frente a los eh, ataques de la población árabe local, o de grupos armados, etc. En 1919, sucede algo fantástico desde el punto de vista del movimiento sionista, y es que, al haber participado a favor del mismo bando en la Primera Guerra Mundial, la Legión Judía, por un lado, con Allenby, vinieron de Egipto, por el otro lado, hay un personaje que es el personaje más interesante del Medio Oriente en el siglo XX, que se llama T.H. Lawrence, Lawrence of Arabia, Lawrence de Arabia, no sé si alguien escuchó hablar de él, pero es un personaje que vale la pena seguirlo. él, de alguna u otra manera, organizó la revuelta árabe que llevó a un ejército problemático hasta Damasco para establecer un reino árabe, el ejército comandado por Feizal. Feisal es el segundo hijo del, del guardián de Meca, del guardián musulmán de Meca, del emir Hussein. ¿eh? Hussein. Y ahí está, T.H. Lawrence. Bien que tú los encuentras ahí. Yo. Eh, lo que sucede es que, al, al haber sido aliados, se encuentran en la gran conferencia de paz de Versailles, el que era entonces el sucesor, si se quiere, de Herzl. Herzl muere en 1904 y su sucesor es un personaje muy importante en la historia de Israel que se va a llamar Hein Weizmann. Hein Weizmann era el, el líder, digamos, del sionismo mundial. Se encuentra con Faisal, que va a ser el rey del reino árabe, y hacen un acuerdo de cooperación, pero el acuerdo resiste muy poco tiempo. Se desmantela, muy complicado explicar por qué, pero se desmantela rápidamente y es el único punto brillante o de acercamiento que hubo en toda esta historia entre la parte árabe y la parte judía. Porque a Faisal no le parecía que si se establecía un pequeño estado eh, judío en, en la Palestina ex-Palestina otomana, no, no influiría mucho sobre el tamaño del gran reino árabe que no fue nunca así porque los ingleses le prometieron a él el reino árabe, que la capital debía ser Damasco, pero también le prometieron a los franceses Damasco y al final, bueno, lo expulsaron y le crearon un reino, en hebreo se dice Yeshmein, eh, de la nada, que es Irak, y Irak, bueno, el saco de gatos que es Irak se puede ver hasta el día de hoy, eso es eh, la diplomacia británica. En aquel, a propósito, les voy a resolver una cuestión histórica que siempre... Que los británicos eran pro-sionistas o eran anti-sionistas. Los británicos eran pro-británicos. ¿okay? Entendámonos bien. Ellos hacían lo que la política británica, o los intereses les dictaban, ellos iban por el camino de los británicos. Bueno, hubo ese, ese momento muy interesante y muy, diría yo, muy de acuerdo con las ideas de Woodrow Wilson, que fue la persona que llegó a Versailles y le impuso a todo el mundo lo que todo el mundo no quería, diría yo, de alguna u otra manera. Pero esto se disolvió muy rápidamente y en 1920 ya habían eh, enfrentamientos abiertos entre la parte sionista y la parte árabe en Palestina. Y el, el incidente más famoso es el incidente de Tel Hai. Pero ese era Shalom Feinberg, ahí está Hein Weizmann, eh, vuelve a Heinz Weizmann, eh, antes, aquí está Hein Weizmann, que luego fue primer presidente del Estado de Israel, y es la persona eh, a nombre de la cual está el Instituto Weizmann en Rehovot, que es un, un instituto de muy alto nivel en ciencias, eh, en ciencias naturales y en ciencias exactas. <coughs> Weizmann era un sionista liberal, tenía en su récord un eh, chip muy importante, algo una distinción. Weizmann había cultivado en eh, los primeros años del siglo XX la amistad de Arthur Balfour. Arthur Balfour en aquella época era un eh, parlamentario británico, no demasiado distinguido, pero durante la Primera Guerra Mundial Arthur Balfour llegó a ser secretario de colonias, del Imperio Británico. Y en 1917, Weizmann y otros que presionaron consiguen que Balfour le envíe una carta a Rothschild de Inglaterra, porque hay Rothschild en varios lugares, en la cual dice una cosa muy etérea, muy británica, que el gobierno de su majestad verá con buenos ojos el establecimiento de un hogar nacional judío en Palestina, lo que fue la Palestina Otomana, y esto es en noviembre de 1917. Fíjense, la gente en general no mira las fechas. Noviembre de 1917 viene la carta, Weizmann había hecho una gran cosa por el Imperio Británico y se la había entregado, regalado, que es inventar la acetona sintética, sin la cual la producción de explosivos en la guerra era muy difícil. Hizo la, prim la primera fábrica, de una fábrica de jeans, una fábrica de acetona sintética en Manchester, un tipo que, un gran químico, Weitzman. Eh, entonces él logra obtener esa carta. Pocos días eh, después, pocas semanas después, Allenby entra en Jerusalén. El general Allenby con el ejército británico, australiano, neozelandés, la Legión Judía. Y todo el mundo aquí lo tienen. Edmund Allenby, un lord británico, llega a Jerusalén y modestamente entra caminando en Jerusalén para no herir susceptibilidades locales que no digan los greco-ortodoxos que entró por aquí o que no digan los católicos que entró por allá o que no digan los judíos o que no digan los musulmanes. Entonces, él muy modestamente entra caminando a Jerusalén, y le dice a Lorenz, el anterior, que lo acompaña, en el momento que termina la ceremonia y el alcalde de Jerusalén termina recibiendo, etc., le dice, bueno, por fin hemos terminado las cruzadas. ¿Entienden ustedes el sentido de la frase? Allenby, en 1917, le dice a su confidente, a T.H. Lorenz, lo que pasó en el Medioevo, con toda la expulsión, etcétera, etcétera, ¿Eh? ahora nosotros la hemos terminado, hemos vuelto y somos los dueños de esto. Esa era la idea imperial alembiana, si quieren ustedes. No, se no, no, no, está grabando nada. Ah, ah, no se, ah, bueno, ya, ok, bueno, Máximo, mira, no es que sean tan buen mozos que valga la pena verlos, pero bueno, la de adelante creo que lo puedes... Eh, sí, ya, yeah. ahí está Edmond Daly. Entonces, ¿qué sucede? Los británicos se encuentran gobernando militarmente los desechos del Imperio Otomano. Los franceses toman su parte, los británicos toman su parte y el movimiento sionista viene y le dice al gobierno británico, muy bien... Nosotros cooperamos con ustedes, en la guerra estuvimos de vuestra parte. Y es verdad, hubo un movimiento de resistencia y de espionaje sionista dentro de la Palestina otomana que ayudó. Los otomanos maltrataron a la población judía, maltrataron a la población árabe, maltrataron a todo el mundo durante la Primera Guerra Mundial. Y mataron muchísima gente de hambre también. No solo los armenios. Y los armenios maltrataron también. Bueno, Todo el mundo maltrató a todo el mundo en aquella época. Entonces, ¿qué sucede? El gobierno británico ahora tiene que hacer algo con la declaración Balfour. ¿Verdad? Porque habían prometido un hogar nacional. Sepa Moya, como dicen en Chile, que significa un hogar nacional. No lo sabe nadie, ni Dios. Pero así es la diplomacia británica, o sea... Diciendo algo ambiguo, logras conformar a muchas partes. Entonces, el eh, movimiento sionista viene y le dice a los británicos, a ver, ahora cumplan. ¿Qué hacen los británicos? El orden internacional, la Sociedad de Naciones, hace una conferencia San Remo, le entregan oficialmente el mandato. 20.000 historias alrededor del mandato, si tienen ganas, léanlas en, eh, en ese libro... La cuestión es que llega el primer eh, alto comisionado británico que es judío y sionista, Herbert Samuel. No solo es judío y sionista, es el primer judío que es miembro de un gabinete británico. Ok, inmediatamente alguien va a saltar y va a decir, y disraeli. Disraeli era convertido, Disraeli de decía, yo soy de origen judío, pero era protestante, era anglicano. Herbert Samuel no, judío, judío y a un sionista, él había presentado en 1915 al gobierno británico un plan para establecer un Estado, no un hogar nacional judío, el gobierno británico lo rechazó de plano, casi lo sacan a patadas de la cuestión del gobierno por haber presentado el plan pero en 1920, con los equilibrios de esta zona, lo envían a él como alto comisionado. La parte sionista está feliz, la parte árabe tristísima, y la parte árabe demuestra su tristeza en la violencia, Tel -hai, incidentes terribles con muchos muertos que se producen desde 1920 en adelante, una seguidilla de violencia antisionista y luego antibritánica también. Y lo que Herbert Samuel hace para cumplir no es establecer un Estado judío ni nada que se le parezca, ni un hogar nacional, que eso ya dije que no sabían lo que era, sino eh, él abre la migración judía, deja que lleguen migrantes judíos. Ahora, estamos hablando de 1920, hay un episodio que cuenta Tom segue que es fantástico, que el gobernador militar, el general Bols, Bols como la ginebra, que era el gobernador militar de la Palestina otomana, cuando viene Samuel, y él, el gobernador militar le tiene que entregar al alto comisionado, al nuevo gobernador civil, le tiene que entregar Palestina. Entonces le dice, yo le entrego Palestina, pero usted me firma un recibo. Dice, ¿cómo le firmo un recibo? Sí, sí, sí, yo le escribo un recibo, one Palestine complete, y usted me lo firma, entonces Herbert Samuel, que era un, un cerebro muy desarrollado, le firma, pues, escribe Sir Herbert Samuel y escribe, eh, salvo error u omisiones. Ustedes o saben que hay una fórmula legal ¿no? de que sí, yo recibo esto, pero como no lo controlé, no vi si está toda la Palestina Británica, le escribe salvo error u eh, omisiones y eh, and all, eh, Errors and Omissions Accepted. Eh, pero Allenby tiene esta política que muy rápidamente tiene que empezar a revertirla porque hay demasiada violencia y demasiada violencia significa que al Imperio Británico cada vez le cuesta más dinero mantener su control sobre la Palestina. Ahora, ¿qué significa demasiada violencia? Significa que la parte árabe se opone a la parte sionista. Si los británicos defienden a los civiles sionistas, a los civiles judíos, entonces hay enfrentamiento con la parte árabe. Si no los defienden, que empieza a suceder en muchas oportunidades porque no hay suficiente tropa, los civiles judíos se organizan. 1920 se establece la Confederación de Trabajo Israelí que en el fondo es un gobierno o un proto gobierno de lo que va a ser el país que tiene ministerios no se llama ministerios se llaman secciones y una de las secciones se llama aganá aganá es defensa y esa sección establece un proto ejército israelí o lo que va a ser Tzva a de Israel que es el Ejército de Defensa de Israel establecido cuando se establece el Estado. O sea, ya hay una institución que se va a encargar de la defensa. Jabotinsky y su gente establecen otra rama, porque a ellos no les gusta la política demasiado moderada de la Gana, entonces ellos se hacen su Irgunzvaili Umi, su organización del Ejército Nacional, que van a actuar contra los británicos, especialmente en los años 30 y 40, de forma terrorística. O sea, van a poner bombas en todos lados, incluyendo la famosa bomba en la cual vuelan una parte del Hotel King David, donde está la administración británica. Esa es una, pero hacen muchas otras y mucha gente de ellos cae prisioneros británicos. Algunos son ahorcados, otros son exiliados. ¿eh? Y luego va a aparecer un tercer grupo que le parece que el Etzel, que el Irgun, en la época de la Segunda Guerra Mundial que está mal que deponga las armas contra los ingleses, pese a que hay guerra contra la Alemania nazi, siguen en una campaña terrorística contra los ingleses, matan al eh, alto comisionado británico, matan al alto comisionado británico en Egipto, que es el grupo Stern, o Legi los Hamei Gerut Israel, que son los combatientes por la defensa de Israel. Eh, entonces, tenemos una serie de organizaciones armadas, con eso se construye un Estado, sí o no. Respuesta rápida. Si no, si no, no sé. No, o sea, no, se puede construir un eh, régimen militar, pero no se puede construir un Estado. Establecen un departamento de educación y levantan un sistema de educación. Establecen un departamento de salud pública y levantan un sistema de salud pública. Establecen un departamento de construcción de infraestructuras y levantan un sistema de infraestructuras con el gobierno británico, o sea, todo permitido legalmente por el gobierno británico, con la idea británica de que esto, también utópica, va a contribuir al desarrollo, y si hay desarrollo, entonces quizás todos se contenten... Sí, ya sé, tenemos que llegar a las preguntas. ¿Tiene éxito el plan o no tiene éxito? Sí y no. O sea, Israel es a principios de los años 20, ya tiene sus instrumentos de autogobierno, sus instrumentos de ejecución de política de gobierno, sus instrumentos de defensa propia. Estamos hablando 28 años antes del establecimiento del Estado. Todo esto va en camino. Están inseridos dentro de la administración británica. ¿Qué hacen los británicos frente a la violencia creciente de la parte palestina árabe? Ellos comienzan a limitar la inmigración judía. Y la peor limitación de la inmigración judía, y con esto termino esta parte, se produce en el 36-39. Hay una revuelta árabe. A ver, ¿qué tal aquí las huelgas generales en España? ¿Hay huelgas generales a veces? ¿Sí? ¿Y cuánto duran? Ya. Ok, la huelga general árabe del 36 duró seis meses. Seis meses intentaron paralizar el país no lo lograron con la huelga general entre otras porque la parte judía cooperaba muy cercanamente con el gobierno británico para que no se paralice todo, inclusive de esa época como ya no se podía usar el puerto de Jaffa que era árabe, se construye el pequeño puerto de Tel Aviv que hoy día es una zona de restaurante porque eso para puerto no sirve, es demasiado pequeño y se desarrolla el gran puerto de Haifa en aquella época. Entonces, ¿qué sucede? El Estado se va construyendo y los ingleses cada vez más van limitando la inmigración judía. O sea, van ahorcando el proyecto demográficamente. Les mostré las estadísticas antes. Había un problema demográfico muy fuerte y había un problema de tierras. En 1948, en toda la Palestina Británica, un 6.5% de la tierra era propiedad del establishment sionista cuando el Congreso Judío Mundial para Palestina, el no Congreso de la Organización Sionista Internacional para Palestina, en el 29, se pasa a llamar Agencia Judía, y ellos se encargan realmente de gobernar a la comunidad, y no les cuento las historias, porque, por ejemplo, los ultraortodoxos, ¿ya? cuando se trata de votar, dicen, sí, sí, perfecto, vamos a votar, pero las mujeres no pueden votar. Y por el otro lado están los socialistas, dicen, ¿cómo las mujeres no pueden votar Golda Meir? Mujeres muy activas en política, ¿cómo no nos van a dejar votar? Entonces a alguien se le ocurre una fórmula que le van a dar a cada ultraortodoxo dos votos, por él y por su mujer. ¿Qué les parece? No funcionó, eso tampoco. Pero hay, hay un órgano representativo central, están organizados, hay un Estado en Ciernes, y es moderno y eso fue lo que el sionismo hizo. Yo mostré, quería mostrarle también a Florencio y a Paula y a ti, que no los llevan, ¿no? en Rehobot hay una colina que se llama Givata Kibbutzim. Enfrente del Instituto Weizmann está la colina de los Kibbutzim. En la colina de los Kibbutzim, los Kibbutzim de la zona hicieron una gran lavandería. ¿Para qué hace falta una gran lavandería? Para el ejército británico, que está en la base de Sarafenda, a pocos kilómetros, hay miles y miles de soldados británicos y alguien tiene que lavar los calzoncillos. ¿O no? Sí, en general, de vez en cuando sí. Ya, entonces lo que sucede es que hacen una gran lavandería industrial y vienen gente de los diversos kibutzim, trabajan, le prestan el servicio al ejército británico, todo el mundo feliz y contento. Abajo de la lavandería industrial hacen un subsuelo importan maquinaria para producir municiones, en 1937. O sea que este protoestado había comenzado a autoabastecerse de sus necesidades militares bajo el gobierno británico, bajo tierra un poco, bueno. Y esto no solo es en el Gibata Kibbutzim, eso se llama el Mahona Yalón, el famoso, hay en Kibbutzim, hay en muchos lados, y la estructura lentamente se va eh, creando y entonces llega el libro blanco, que es el cierre de la inmigración judía a Palestina Británica en 1939, que es el mismo año en el cual Hitler va a lanzar la Segunda Guerra Mundial, en el marco de la cual un tercio del pueblo judío va a terminar eliminado físicamente, o sea, asesinado en el holocausto. ¿Entienden ustedes la paradoja histórica, el problema? Contra todo esto, hay en aquel momento, en 1939, 450 judíos en Palestina. Y cerca de un millón de árabes palestinos, en ese mismo territorio, encajados y enfrentados. La continuación mañana.